Muy buenas a todos Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Fortnite Aquí estamos en Explora tu Mundo Equípate y explora mundo diverso En Explora tu Mundo Una categoría de descubrir Vale, El nuevo estilo de aura que ya lo hemos visto esta mañana Gratis para que lo quiera descubrir Ahí en la tienda Bueno, estos son jueguitos que hay por aquí, vale Este lo jugué hace poco de la recámara se queda un poco pilladete a veces, no sé. Bueno, tenemos nuevas misiones: Copa, relámpago, mayor puntuación. Está disponible también. Bueno, la diaria: recuperar salud y escudo gracias a la barriga de sorbete, recolectar piedra en las tortuosas... Y eliminar, aparentemente, con un fusil de asalto. Vamos a hacer esto, lo de las roca, ¿vale? Madrid. Coloca rocas espaciales, que nos quedaba por ahí una. Hay que colocarla en algún sitio. A ver el... El de este por donde sale. Vale. A ver el Damián. Unimos su grupo. Buenas. Hola, hola. Es por ahí, chicos. Se me oye. A ver. ¿Dónde estaba esto, tío? Hola, hola. Hello. Hola. Hola. Hola. ¿Qué era, amigo de Damián o qué? Hola. No que ha abandonado el grupo. el que no me oye, Damián? La <risa> partida... Silenciada, no. Bueno. Ahora sí si no que sea una. El otro se ha pirado, eh. Bueno. Se oye por ahí, tío. ¿Quién está aquí? ¿El baile este? No, no Bueno Vamos ya a eso A lo de las misiones esa el exterior, no Ahora tengo que cambiar otra vez Aquí no ha cambiado ¿Qué pasa? Son es mis favoritos Y vamos a ver Aquí Ya me voy a cambiar Solitario A jugar Y ahora según salga el al autobús Pues vamos para un lado Para otro Vale Vamos aquí mismo Venga, vamos Esta mañana no hemos podido jugar Así que estamos echando aquí ahora otro ratito Por fin hemos llegado a los lo no. 900 suscriptores Muchas gracias a todos Venga, siguiente objetivo mil. A ver, la isla va para allá Y yo me voy para eh, Cualquiera de estos puede estar bien Que no sé Voy a probar aquí, venga Aquí he colocado una roca de esta. Ahí le damos la gracia Y nos vamos Ahí vamos Paso con Adri. Acá estoy yo. Esta roca no es, eh, obviamente, pero... No lo sé... Esta, espera, espera, Vamos a pegar el botón. ¿Ahí me lo marca? ¿Ahí mi papá? Papá de me Ah, No lo veo, estoy chico. Mamma vale. mía. Espera, espera. ¿Dónde está esto? No, aquí no. No sé. ¿Hay eso? Ah, no, eso era teristra por si cabe. No tengo ni idea. No, deja de romperme nada. ¿Tú? Bueno, pues sigue buscando, ¿verdad? Pero tiene que... ¿Y esto no está, Adrián? No tengo ni idea de lo que has visto. Esta marca justo mm, ahí, más o menos. Mira, es que pasa aquí, hay como 40 bromas. Coge. Ay, mira, qué puto, qué puto. Vale, no hay manda Uy. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Y mira cómo salgo de aquí, yo Ah, vale que estoy la pinta de abajo. Aquí. Al, al contrato. Uh. Buscar a de esa, tío, busco la pesada, pero por ahí tampoco. De... ¿Está como por aquí? Ahí le voy a archeo aquí. Ahora ven a matarte Aquí esto. ¿eh? de Ahí está, esto. Sí, sí. Ni nada, y no es. ¿eh? Ay yo. ¡Ay! Por fin. que sí, le convenzo para que salga de su escondite. Oh, ¡Has acabado! Ah, no, genial. Oye, guárdate una roca espacial. Te la regalo. Muchas gracias. Tendrá que, que reconectarlo. Que... Vale. El te quiero, arriba. No, acá yo con el vídeo. Tengo que salir de aquí cagando leches. hay una lancha, una lancha, eso lo que veo! ah pescar es verdad, voy Material, a comer una caña una caña de a pescar materiales materiales materiales subió máquina de comprar voy a comprar, esto ¡Qué caja! ¿Qué es Otra vez, ¿qué es eso? ¿Es el mapa de tesoro de la sangre? ¿Es? ¿O qué es? Eso? Okay. Sí, es el mapa de Sí, sí, El, el mapa. es que esto, A ver, ¿a qué venía yo? Abrir caja de munición, ¿no? Sí Esto no es una caja de munición, esto es una caja de oro No me hiciera caja de munición, por favor Por fin, por fin Oh, una máquina, una máquina y... Eh, ahí tengo por esto hablar con un oye ¿sí? ah ah vale, vale, vale yo qué sé y tengo un polvo puto reto vale, ya no puedo más vale ah vale, deja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 Vampiro, no debo ser mejor. Este, ah, aquí en la arriba. Ah, vale. Eva, te he ¿qué? Con el vehículo. Es medio imposible. Eso puede estar raro. ¿Pollo está echando fuego o se aprueba? Se aprueba, ¿no? ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ah! ¡Qué pollo salvaje! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ay, hola! ¡Contra! Sí, sí, por supuesto Nada bien Vale, eh. Ah, sí. El diablo. Enviábelo. No sé. Madre mía. ¿Qué tiene Estoy no un poco. A ver, esto. Ah, sí, el mapa del tesoro, es verdad. Vaya. Vamos. ¡Ah, no! ¿O ¿Oh, lo puedo ver a través del coche? es que no. Oh. Allí. Allí, Vamos. Vamos. Arriba, Pachón. Está justo ahí. Vale. Hola. Hola. Eh... Me he puesto justo para Hola. Hola. Hola. Yo Ay, ¿dónde está esto? Allí, allí. corre. Ay, que me ha No, Vamos, vamos. y y vamos a margarle, ¿eh? con esto, con esto... Eh... ¿Qué más? No sé... cojo la madera, el cojo, eh? <coughs> oh, no A no sé qué te Buenísimo, oh bueno, más bien son tan malos, no. si son tan malos, que okay. vale, Uf, el otro la una cosa, ya bien, que te podrías morir, no sales y jugamos. Sí, a ver. Eh, aquí tengo. No tengo. Mira, sí, mira, sí. 8 de vida, no me lo creo. No me lo creo. A ocho de vida me he quedado. Vamos, oh. oh, no, rapidito. Por fin. Uh. ¿Qué tiene este? Interés. Yo estoy aquí esperando. Sí, sí eh. Vale. ¿Dónde está el escudo? Ah, no, se vuelve la tormenta otra vez. Aquí hay una moto. He visto una moto yo. Así que explota la moto corre, corre, corre! corre. 继续一个 ¿Qué ¿Y de cómo? de tal tu vuelo? voy a Tal vez no choque ese. Lo habría que poner más ahora. Queda, quiero. quiero o no sea, sé cuando llegues, vale. ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! A ver, no te escondo ahí. No, eh. Tío, me quedo así. Ah, para el chile. Sí, tu vida, eso es ¿no? lo único que me falta. Es lo único. Sí, oh. vamos, vamos, vamos. Y hay que irse otra vez. Hay que irse otra vez. Venga, venga. Venga, venga. Vamos. Venga, ese es bueno. A ver no, no, sobra, hombre. ¡Nada! Mira, no mientras miro el mapa puedo seguir caminando no lo ve, el mapa el mini mapa no que este mapa y si lo sigo mirando puedo seguir caminando ah ya ya no eh. puedes dar No, mira Uy. ¡Uf! la mira mira estoy corriendo, estoy corriendo. Ah, oh, mira, mira, mira lo que hay ¿eh? ahí. A ver si puedo ver... Nada. A lo chavir, no, veo de esa, de enemigo? No, es el clon que le está disparando. ¡Oh! ¡Ueh! Cuidado, Cuidado, no, no, no no la granada ¿no? Cuidado, ¡Oh, jeje! ¡Oh, tu granada ¡Aquí arriba! ¡Aquí para la izquierda! ¡No! ¡No, ¿Es que está allí! ¡Pero me rebota! ¡Claro! ¡Te arriba, va no arriba. la izquierda! ¡No, me he muerto! ¡Me he muerto, no, ¡No sabía que rebotaba! Claro, no, ¡No, no! ¡No, no! Bueno, pues vuelve a ser la que te... ya. Ahí con Ya... ¡Me quedamos bien! ¡Mama mía! O sea que no la has visto! ¡Estaba a la izquierda ya. ¿sí? ¡Sí! ¡Estaba a la izquierda! ¡Venga, siéntate! La puerta como un trompo. Venga, a ver dónde está el David. No viene el David. Ni idea. Ya se ha, ya se ha hartado, David Goterry. era David. Mira las de esas aquí, las invitaciones. No, era David. David no sé dónde está. No, no sé. Bueno, busca misión. No, sí, ya. sí, tú. ¿Ya te has estado? Sí. Oh, ese oh, desastrillo. Bueno, seguimos por aquí. A ver si hay algún nivelillo más. Esta también lo tengo que hacer: gastar barra, mejorar arma en un banco de mejora. Tenemos muy poca experiencia, yo que sé. Compra un arma sótica. Comprar un objeto. No tenemos barra. está cuánto es cuando nos faltan, tío. 10 y todo, ¿eh? Y de la diaria. Bueno. Voy a hacer un par de ellas. Y a punto débil mientras recolecta. O sea, es fácil. Venga, vamos a ver. Buzones de recogida de correo Pueblo pesquero o pisos picados Venga, vamos a ir al pueblo pesquero A ver qué tal Nos si encontramos ahí Que nos faltan Tres buzonas de recogida Vamos a ver Ok Ahí estamos Bueno, la habéis hartado Tenía que caer con el paracaídas en, en un árbol Encima de un árbol Así que no sé Vamos a ver a mala parte del castillo, tío Pero bueno A ver la próxima temporada, que es ya mismo Vale Y segundo. Nos vamos por un pico de eso, a O sea, los, los buzones estos A picarlo ahí Venga, vamos a ver. Una, dos y tres Ya, vámonos Un estos para allá si no va mucha gente y me dejan picar ahí tranquilamente a los buzones parece que algunos vienen pero vamos les llevo delantera parece así que vamos a ver también tenía que atascar que esa es otra si pillo una cañita o algo hay una rampita ahí para saltar con el vehículo a ¿eh? ver y todo ok Venga a ver dónde podemos caer apartamento no me hace mucha gracia pero bueno ya que estamos aquí mío lo que ha he hecho le puedo dar ese que se está yendo anda por aquí te voy a dar, te voy a dar Ay, que me da a mí. Malo, malo. Bien. Bien, bien, no hemos caído. <ríe> a ver, los buzones estos, no sé cuál era. Buzones de recogida, ahora tengo que buscar buzones de recogida, ¿vale? Me ha hinchado este. Me ha hinchado. Ahora búsquete tú los... los buzones de recogida. El pueblo pesquero, que estos no son Vale. A ver Una maquinita O vamos un poquito por aquí No sé Ahora aquí dando una vueltecilla Vale Un arma La compramos A las casadas ¿Cuántas barras me quedan? Muy poquitas seguro Comprar en máquinas pendedoras Vale Esta barra 236 Más de frito este hay peñita por aquí Hay que coger más barra ¿Vale? Y... A ver los buzones Vamos a venir aquí para los buzones A ver si me puedo recuperar Cuidado que viene uno lo dejo por ahí Aquí viene Luego la, la puerta la Puerta Vemos si viene Que va si sí, lo podemos pillar por aquí. Se me va, eh. Por ahí arriba, creo. Sí. No le he dado ni uno, tío. Ya me, ha dado, ya me ha dado, me lo he jugado mucho ahí Pero bueno Mucho he en la misión Lo malo es lo de la Que no he podido <ríe> Ay. Ok Necesitamos subir de nivel Para conseguir a estrellita Vamos a ver Otra misión aquí, que podemos hacer? A ver Pisos picados, ahora no me lo marca Bueno, vamos a intentarlo Ahí en pisos picados, a ver si encuentro algún buzón de recogida de correo, tío Que no he visto ninguno Iba a caer un taco de gente Pero bueno Venga, ahí vamos Vale Estamos en picado Venga, buscan buzones De estos machos de correo no me maten esta gente Venga, coge el arma Si alguien Venga Ahí Tengo puntos débiles Mientras recogemos Vale Bueno Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos a barrita cuando tengamos 185. Que golpea a punto débil. Vale. A ver si veo algún buzón de correo y tal. Si veis alguno, me avisáis ¡Toma! <ríe> oh, ¡Qué bueno somos! Pero vale, ya, ya, ya sé que estás por ahí. Munición por aquí Venga, este me viene bien lo que viene, eh A por mí ¿Cuál es la de corredera y Ariete? Esta es la pesada. Le pego aquí con la pesada y me quedo en Pancho, eh Por aquí, eh, está por aquí, tío. Esta puerta, tío, ni idea, chaval, escondite o algo. ¿Qué buscar. Al final no encuentro ningún buzón tampoco ¿Para qué? Venga Si puedo dar alguno de estos Estas dos misiones, vale, las hemos completado hay otro cojecillo por ahí, pero bueno A ver. No creo ni un buzón de esto Si se matan estos, me dejan tranquilo Están por ahí no, pues, ¿eh? Están tirando bombitas ya, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, a ver cómo nos detecten Vamos a luchar la cocina del Summer Today. <ríe> platanito y maíz. Buah. No lo encuentro. El mismo está debajo. No oigo. Pero no lo veo Al maldito Ahí está Vale Venga Te lo compro Buah, ese no era Era este Me peta la... la escopeta, ¿no? A ver, corredera y ariete y de corredera y alete. Esta es pita que no vea. ¿Eh? Es que ya se han ido. No. Cuidado, eh. Está allí. Parece que escala bastante ¡Oh! ¡Por pues qué poco, tío! Ah, le estaba pegando al otro, estaba ahí detrás de él. Yo creo que le he pegado a los dos, pero bueno. Está bien, está bien el combatillo. Me quedado poco. Peter Pro este. Bueno, también encontrar un NPC de esto y contratarlo. Me parece que está todo el mundo viendo al Barcelona. Esto grabado es loco, cual ¿vale? más invitado. No me he dado cuenta. Ahí con el fragor de la batalla Hola, hola Hola Muy buenas, hola. se me oye Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo va la cosa? Bien, espérate A ver, A ver. Estamos en directito, ¿eh? Que lo sepas Ay, ay, así me lo estoy mirando Vale, vale ¿Tienes que hacer algo o algo? Ah, voy um, No me dejo de mirar las misiones... Pero déjame ponerme el juego en español que lo tengo en inglés... ¿Por qué? ¿Te lo cambia a inglés, tío? <ríe> ¿Qué has estado jugando con los Kiris o qué? <ríe> Porque así parece que aprendo un poco... Ah, vale... Que te lo hace a propósito para aprender inglés... Vale, entonces vente a mi directito de Bleach... Ahí que tengo el modo historia, ahí que nada más si habla a los personajes de Bleach. ¿Has visto, um, ¿Has visto juguemos, a mi directo? Vemos, ¿no? sí, ¿Eh? Dual, sí, sí, sí. Pero, pero déjame dejar un like, a ver. Déjame dejar like, por listo. Sí que luego se olvida, gracias. Bye, bye, bye. Like. Ya tienes dos likes. Thank you. ¿Has visto? Ya ha llegado a 900, suscriptores. Bájate el volumen que me escucho yo ahí de eco, tío. Me molesta mucho. Una de recogida de correo, tío. Llevo ahí mientras. un rato y no puedo. Vale, este también lo tengo que hacer en botiquín, vendaje o poción de escudo, tío. O sea, fácil, macho. Y a ver. Abrir caja de alimentos. Que... ¿tú ves? A ver, ahora que me pondré la mesa. Abrir caja de alimentos en pueblo pesquero o en cañón condominio. Tengo que destruir estructuras en el cañón condominio. Eh, pues vamos para el cañón, entonces Venga Ok Cuando vale, vale. quieras okay, Ah, falto yo, ¿no? no? Falto yo? yo Ahí, ahí Bate, bate volumen, bate, volumen. ¿Cómo, era, José? ¿Cómo era, José? ¿Yo? Sí. sí Sí, yo no tengo bajado No, es que me escucho ahí de... De eco, de eco. Yo... De eco, como... eco yo tengo la tele? que tengo el vídeo pausado ¿Eso? ¿Por pues la tele o algo? A ver Contigo no, pero cuando Ahora hablo mismo... yo Cuando hablo yo me, me escucho yo, tío Bueno, pues no, voy a apagar el ordenador A ver si A ver si te va mejor preparado me el ordenador Ok, no sé que como tengo que quitar la música y, y tal, pues me escucho yo de eco. Sí, me sigo escuchando y todo con los tiros. Bueno, vamos a tener un condominio ese y... Tengo que destruir buzones, buzones de correos, tío. Buzones de recogida de, rec de correos. Ya lo he hecho yo. Darle la gracias al conductor. Sí, sí, yo lo hago también. Muchas gracias. Es recordármelo. ¿Ha caído arena de esa por allí, por tu tierra? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te ha caído arena ¿Qué? por allí, por tu, por tu tierra? ¿Por tu región? Ah. ¿Arena de eh. esa, del desierto, del Sahara? A ver, hoy ah. ha llovido bastante Sí, entonces habrá limpiado, ¿no? ¿O qué? Sí, ahora la arena sí... Tengo una persona. Oh. Que bien, bebé, Por querer meterse conmigo. Cuidado, me están el... disparando ya, ¿eh? Desde abajo me están disparando. Cuidado, yo... Ya vengo, ya vengo. Ahí. Eh, ahí no, a ver. me hazca el peligro, ¿eh? Ver, ¿Tú comarás, Ale o José? ¿José o Ale? Que no me acuerdo. ¿Yo? Ale. Sí. ¿Ale, no? ¿Es esto grabado no? ¿O qué? Eh. Ok, ok. ¿Le han matado? No, no, yo estoy dentro de la casa comiendo armas. Yo he marcado ahí el peligro. Es que me han visto caer. Tipo te pisc... por <canyo> la piscina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te maten, que no te maten, tronco. Es eh... eh... eh... oh, un Tommy Cuidado, viene alguien, ¿eh? No, no, no, no, no. no le he dado, no le he dado, tío. No le he dado, que No con la escopeta. Dale, dale. Dale. Eh. No le he dado, tío. Cuidado. Cuidado el otro que se va por ahí. Como salta, tío. Ahora un canguro. Oh, Hola. Oh, te ha dado. Te eh, iba a dar en la cabeza. Ya, pero Sí. Tarde, ha sido lento. Venga, no pasa nada. Esta de calentamiento. Seguimos. El tío antes bueno. jugó una partida. No sí. hemos hecho nada, eh. No hemos hecho nada. Yo que me gusta hacer misión, aparte de matarlo, tengo que buscar unos bu buzones a ver, de correo. Te voy a cambiar de misión. Y tú. volvemos vale, a caer aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos con lo mismo. Tengo que destruir estructuras. Yeah. No, me, no me especifica si es de enemigos o algo. Yeah, por la que sea. Yo creo que vale cualquiera. Creo que por te puede por, servir. Por donde tú vives, ha caído tierra, ¿no? Sí, sí. Sí, arena bastante. ha caído arena, sí, sí, todo, todo, todo, las motos, los coches, todo, todo, las plantas, todo, las calles. Donde yo estoy, pues solo ha caído agua. No está el cielo cubierto, pero no, no ha caído, no ha caído arena. Aquí, aquí cae algunas veces, algunos años, pero tanto como este año que va, tío. Venga, vamos a ver el, el este, venga, vamos para el cañón. No hemos dicho. Mm. Y yo tengo que hacer eso, lo de, de destruir buzones, ah, tío. es, esta vez ¿no? piso junto, picado, ¿ya? ah, vale. Espérate, espérate. A ver, en cañón condominio que tengo yo, tío. Me este, a, abre, abre caja de, de alimentos. ya pero yo tengo que hacer el conductor del autobús. Sí, sí. Abre caja de alimentos. a lo que tengo ¿De que alimentos? hacer. ¿De oh, alimentos? sí. Yo ya lo tengo hecho, Creo. Creo. Debo intentar hacer ahora La de Destruir estructuras Si hacemos los dos la misma nos da el doble de experiencia creo eh, Pues venga, vamos, vamos a construir Y a destruirte la, y la estructura Venga, vámonos Sí, yo creo que Con destruir casa ya basta Puede ser de pared paredes y cosas de esas Creo que puede ser, ¿sabes? Cualquier estructura lo un poco lo estoy gastando. Tengo 200. 208 barras. Pues yo también tendré que gastar. Vamos a caer los dos en el mismo, ¿eh? Vente aquí al lado de, del de este de. De reinicio. Ahí ahí, hay varias armas. No. Aquí mismo, por aquí. Mira, aquí hay un cofre y todo. Que tú al lado si no, quieres. No, un Pre, un botiquín. Yo también tengo otro botiquín y un. Oye, que un no puedo botiquín. llegar. Dale, dale, no, estructura. No, rompe estructura. A ver no, si te no, cuenta no, no, no. ¿Te ha contado la estructura? Eh, no, no. ¿Te ha contado? En la misión eh, Sí, destruye la estructura llevo cinco. Claro, claro, porque te estoy dando yo sí, ayuda sí, sí. Si tú le das también de cuenta Claro, si, es de si, es, si eso es lo que te estaba diciendo, Alex, Si lo hacemos entre los dos, nos da más el doble experiencia, los dos Porque hacemos la misma misión, en la misma partida Yo Venga, tengo que no, vamos. 20, Ya, nada. ya te va por 15, casi Cuidado. He un coche. No pasa nada, no pasa nada Mientras no nos disparen y nos maten Venga, 15 no de... de... yo, yo de... 16 18 ¿Tú no grabas vídeos de... de juegos así de móvil o eso? No, yo solo de PS4, tío Bueno, ¿Sí? el del Bleach es de móvil, eh El del Bleach que estoy subiendo ahora es de móvil ¿Eh? Lo pasa que lanza Cuidado que viene alguien Cuidado Cuidado, vale Yo sí me encargo Cuidado ¿Qué digo? Pues toma Madre, me ¿Qué decías de, de, de que te encargaba? Ah. <ríe> La que le he dado, tío ah. <ríe> Cógelo, cógelo Hay que recargarse Suéltalo, suéltalo Suéltalo, que es misión Suéltalo, que es misión Suéltalo, para recargarnos. Ahí, ahí, quédate ahí Quédate ahí Agáchate Es misión, creo, eh Ya no completado esto Mira, ya han cogido la corona por ahí Dale A ver si hay alimentos A ver, alimentos. A ver si hay alimentos, tío Caja de alimentos necesito ah, vale. Caja ver, de alimentos vamos, Va, vamos por aquí, para la plaza Que por aquí puede haber, ¿no? Vamos a buscar Yo voy aquí a ver si encuentro algo ¡Ojo, que viene alguien! Yo, yo, ¡Viene yo alguien! Me ¡Estoy eh, escuchando! aquí hay una! Se lo estaba diciendo vale, Uf, ven, ven, sí, ven. Puede haber otro, ¿eh? Aquí hay una no, digo, digo otro personaje. ¿Dónde? ¿Una pero... caja de alimentos? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Escuchas voy, voy. un ruidito de fondo? No, aquí no. ¿A tus pues... padres o algo? ¿A tu familia? Dice. No, es que ahora mismo está lloviendo un montón. Ah, no, no, eso no se oye. Tranquilo, eso con el micro no se oye. No te preocupes. ¿Te has pero... servido esto? Ya, pero eso no era, es de alimentos. Eso no es... hueso ah, ser la... la, la... ¿o eso? Sí, claro, de plata, Ay, ¿no? Que te dan. Es de alimentos. Aquí encima de la nevera. ¿Dónde? Esa, esa, no. Pero no la rompa. ¿Por qué la rompe, ah. dale. No eh. la rompa. Que la tengo que buscar eh. yo. Cuidado, no dispara. ¿Dónde está? Marca, marca. ¿Dónde está? Está en el cementerio. Uno menos. Está en el cementerio. No, tío, pero no me quita los alimentos Uf. Cogete el oro, cógete el oro ¿Por qué no coge el oro? Porque yo ya tengo 500 ¡Eh, aquí hay caja ¿No? de alimentos! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Bien! ¡Me queda una! Um, una, me queda pues... una a ver, Hay que por buscar otra Claro, por aquí por la tienda, esta Se Pero no la rompas Mira, la si lapa, está... la lapa también me interesa yo Tengo que pagar un lapazo a uno a La lapa ¿Sí? esta Cuidado, viene no alguien ves, pues. No, no veo nadie, vale A Atento, ¿eh? Otra cajita, otra triunfo. cajita Triunfo has hecho, la... ¿Has hecho la misión? No, no, me falta la de la cajita no, no, no. Alimentos, pero no Por aquí tiene que haber Munición, vale. munición Aquí, aquí Hostia, no, está la máquina del hielo <ríe> Esta es la máquina del hielo el cofre Vale Una mini pizza, otra este también tenía que hacerlo Pues yo aquí una... Una de estas. Coger un trozo. ¿Cuántos trozos tengo que coger, tío? Mm. Ah, ya estoy a tope. Vale. Pues perfecto. Me queda otra caja de alimentos, tío. Ay. A ver, por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí ¿Qué, hay! Más? ¿qué? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde tengo el cahuesco? Oh, muchas gracias. ¡Oh, okay. qué buena vista tienes, compadre! ¡Muchas gracias! ¿Te ¿Sí? da a ti los 25.000 puntos de experiencia eh, o no? No pero ¿No te los da? Lo único que sí es que viene un pavo Sil de tirador, pescado, sorbete Va a activar el disfraz de objetos A ver eh, No sé, tío Voy a pasar de este? Aunque sí, tengo que comprar aquí una un ¡Momento! ¡Muere, muere, muere! ¡Muerto! Este Vale me he cargado a un tío con un cargador solo de fusil. Buena. Lo he ruseado y, y le he dado todas las balas. Hola, blondefa. What? Bienvenido. Ay. ¿Te digo lo que tenía? ¿De toro para okay. qué? Voy para allá. Pa pa ¿Eres bueno sniper? Sí, sí, sí, sí, te lo cambio, que tengo uno aquí en azulito. Vale, pues aquí tienes uno morado Vale, necesitamos caña también, ¿eh? Que, que pescado Ojo, que hay por ahí un punto rojo, ¿eh? Cuidado, cuidado que está mal descubierto aquí, ¿eh? Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, eh, pues, vámonos ¡Oh, pues, que viene la tormenta! Llevar... ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué, qué! ¡No, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Encima soy el objetivo, tío Que me han bicheado Que tengo el punto Va. rojo en la cabeza Yo también Por eso ¡Vámonos, la telaraña! Te oh, ¿Dónde? dónde pero dime dónde está es si yo es yo es sido yo, ese sido yo, ese sido yo. Vale. No, mira viene el otro Ahora corre Bueno, yo le he disparado al no. vámonos. Vámonos, no. vámonos Vámonos Toma, vamos vamos voy. Voy daño con una laca, eh ¿Huye, huye? Dale, muerto. Me ha ¡Huye! Joder, que no me... Menos se mal escurre que el mío, tío puntería. El mío no, no, no se escurre El mío no se escurre Salta Construye Vámonos Salta, construye y mata a todo el que huye Venga, claro y corre, tío Escúrrete, corre, haz algo, padre bueno, me quedo le, sin pisa. Tengo un botiquín, supongo que no, te no, también, te, tengo yo. ¡Eh, cuidado! ¡Agáchate! Que viene uno! Espera. Yo me encargo. ¡Me cago en la pa. ¡Venga! Mu ¡Muerto, muerto! ¡Que queda otro por ahí! Tu compañero ¡Vámonos, vámonos! Está el compañero. ¡Guau! Y ahora, si pida esto, le hago, así y. Está. Está aquí, está aquí Lo tengo Vale Liquidado Luceado sí, sí, sí, Somos... Está fiado el pedazo de dúo que somos ¿Qué Estamos hechos A ver, a ver um, Venga, recarga, recarga kills tres. Muy bien, muy Venga, vamos, venga vamos. Que vamos buen equipo Cuidado aquí en el templo, eh escopeta, Cuidado uh... Sí, vale. escopeta tengo Por... Ah, mira, mira sí, ya, ya tengo, ya tengo Que no tenía yo Ah, vale Sin escopeta no puede ir, tío Yo voy a dejar la escopeta que, que nos curamos Que tengo los salpis ¿No ¿Tienes un boti? Sí, tengo dos, tres, tres botiquines. ¿Quieres uno o pues qué? ¿Cuántas eh, ¿Cuánta a vida tienes? No, no, a y si sí, yo tengo uno. Eh, a ver, ponte uno. Si lo que quiere es currirme y no se me escurre. Espérate, vamos para zona, vamos para zona. Uh, tómate un botiquín. Con Ahí, toma, ya problema. me ha salido, ya me ha salido. Toma, ya me ha salido Otra misión, 25.000 puntos de experiencia Por soltar botiquín Toma, otro, no, no, no. otro nivelito ¿Me lo tomo? Sí, sí, sí Ok Que tengo un salpí Que al ¿Dónde, otro eh, He tenido que tirar la tormenta Ese no lo tengo, el, el nap. Cuando vamos, lo tenga vamos, lo vamos, subiré vamos. al canal ¿El qué? Hasta el, el, sí, el del Freinan Freddy ese <risa> Hostia, no, necesito no, sí, una valla de esta Para dársela vale, al colombo Dame una Toma, toma, toma dos. Vaya, aquí hay, no te preocupes si es, pa, no, es para el de este, para el... Para el colombo pequeñito A ver si lo la encontramos pequeñito. Yo le llamo pequeñito, tío Que muy wow. pequeñito Es enorme, pero pequeño Sí, yo intenté matarlo, pero no pude, tío Y tiene un millón de vida, dicen Por eso digo Y al final no he hecho yo la misión esta mía, tío Vaya tela <ríe> es que tiene una misión de destruir escondite No es por nada, no, no es por nada Buah, ¿Viste? que hay un montón de, de botis He eh, tomado botis si los necesitas. Espera, lo voy a modificar un vehículo Lo voy a tunear Tenemos vehículo ¿Qué te parece? Hay que averiguar un poquito de combustible Pero por aquí hay A ver, tengo que es. explotar la gasolinera Tengo una misión de explotar la gasolinera Pues venga, explota Cuidado que viene peña por allí, eh por aquí, venga, corre, explótala, explótala, mótate. Montate, corre. Mótate, que nos vamos. Mira, mira, mira, mira. Buah, chaval. Está por ahí, eh. Dispara, dispara que está por aquí el, el enemigo, eh. Cuidado. Aquí lo he visto, eh. Cuidado. Aquí, aquí está, aquí está, aquí está. Cuidado, cuidado. Dispara. Uy. Vamos, vamos, vamos. Ahí Bota. Buena. Buenísima. Ver, a... No, no, déjame a mí conducir, déjame a mí. Sí, sí, cambia, sí. Cambia, cambia. Venga, continuamos, ¿eh? Escucha un cuervo por ahí. Un cuervo. A ver si lo ver. veis y lo mata. Al cuervo. Eh, mira, tenemos un hidro allí. Lo estoy viendo caer. Es. Vamos a poner el hidro, campeón. A ver. Venga, que tú puedes, ¿eh? a poner el hidro. A ver que nos suelta, tío. Venga, vamos, vamos. Vamos, Ale Que tú puedes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde, ¿Dónde se ha quedado, tío? Por el árbol, yo creo que sí, por el árbol Por el árbol, tío ¿Estás, ¿Estás conduciendo, tú? Sí, sí, sí Ya, ya, pero es para animarte, hombre bueno. Es para animarte Por aquí tiene que estar el hidro, no lo veo, no lo veo, tronco ¿Me lo han eh, espera, quitado? No, quito, ya quédate, lo veo, quédate, quédate eh, mira, mira, mira No me atropelle, sí. mira, la, mira Ahí se está montando una pelea Venga, venga, ¿Pero? déjalo, déjalo, déjalo Vente, vente Vamos por el hidro. Ya lo he visto Sí, sí, sí, sí. Puede ser ahí. Cuidado, eh. Atento, que haya aquí movida. Madre mía, madre ¡Ah! mía. ¡Sal, sal, sal, sal, sal. No, no. Están aquí, que están aquí, están aquí. Están aquí, que están aquí. ¿Qué están reventando, A ti, te están reventando. Hombre, dije. Cuidado, oh, eh. Se vale el Se han cagado, eh. Creo no que puede haber más, ¿eh? Están por allí. Lo veo. Hay dos. Se me escapa, tío. Eh. Abre el drop. Ya. Ah, traí, Estoy traí, aquí traí. luchando contra uno. Pero se me escapado. Yo, yo me encargo, yo me encargo. Ahí. Abre el drop. Ahí está. Voy a abrirla. ¡Eh! Fallo. Ah... ah.